Así que Sia, usa tres de mis tokens de gacha ahora mismo. Claro anfitrión. El círculo de aspecto colorido frente a mi giró tan pronto como Sia accedió a mi pedido. Supongo que después de 10 segundos, el círculo comenzó a disminuir la velocidad y se detuvo cerca de una etiqueta roja. Buffs de los elfos, rango CHMM, aficionados a los elfos, ¿eh? Lo único que sé sobre esto es que es el menos clasificado entre las recompensas que puedo obtener. Sia, sí, ¿puedes explicarme qué es este Elves Buff? Claro anfitrión, echa un vistazo, habilidad desbloqueada, Buffs of the Elves, Buffs of the Elves es la habilidad otorgada a los elfos por los espíritus de los elfos. La habilidad se le da a algunos de los más fuertes entre los elfos. La habilidad lleva la habilidad física del usuario a su punto más alto, especialmente la velocidad. El cuerpo del usuario debe estar bien entrenado para usar esta habilidad ya que el cuerpo débil no resistirá su intensidad. O, en resumen, es como una versión en miniatura de One for All, ¿eh? Lo comparo con One for All porque la fuerza y la velocidad de Deku alcanzan su máximo potencial. Y, por supuesto, eso también incluye cómo sus músculos y huesos se agotan y se rompen. Bueno, en general, este no es un mal sorteo en absoluto, hacer un movimiento al menos medio segundo más rápido que tus enemigos en el campo de batalla es una gran ventaja para nosotros, y esta habilidad me otorga esa ventaja. Sí, Todavía no me hagas adquirir esta habilidad. Solo manténla a un lado por el momento, ¿de acuerdo? Como desee anfitrión. Bien, ahora continúa. El círculo de gacha comenzó a moverse de nuevo. Y esta vez se detuvo cerca de una etiqueta azul. El arte de la espada de Valkyrie habilidad clasificada a, ¿eh? Veamos de qué se trata esto. Habilidad desbloqueada, arte de la espada de Valkyrie. El arte de la espada de Valkyrie es es único en este mundo. El usuario de esta habilidad puede convertirse en un genio con la espada y puede acostumbrarse a cualquier tipo de espada en minutos. Además, se potencia su agilidad, resistencia y percepción. Wow, esta habilidad es sorprendentemente buena. Quiero decir, no pensé que no sería bueno, pero al ver la última habilidad que es un rango C, no pensé que habría tanta diferencia entre un rango C y un rango B. Usaré muchas armas en el futuro y dominar una de las armas OP es una buena ventaja para mí. Sia, sí, no me hagas adquirir esta habilidad también. Hazlo igual que los buffs de los elfos. Claro anfitrión. Tengo un plan de cuándo usarlos, en caso de que estés pensando por qué no estoy adquiriendo esas dos habilidades a pesar de que dije que son buenas. Bueno, antes que nada, soy nuevo en este cuerpo. Quiero conocer los límites de este cuerpo que solo conoce Taijutsu. Iré a la mazmorra y pelearé sin esas habilidades al principio. Los adquiriré cuando sea necesario. El círculo comenzó a girar de nuevo y se detuvo cerca de una etiqueta roja. Habilidad desbloqueada. ¿Buffs de los elfos qué diablos? ¿Por qué lo obtuve dos veces y en realidad aún no está desbloqueado? Bueno, anfitrión, voy a explicarlo de una manera que incluso tu cerebro degenerado y de mente simple pueda entender también. Este sistema de gacha no tiene ninguna regla que diga que solo puedes recibir una recompensa una vez. Puedes abrirlo 10 veces y debes no te sorprendas si obtienes la misma recompensa todo el tiempo. Hoy, voy a ignorar el hecho de que casi me llamas degenerado, y sé cómo funciona la gacha. Pero esa habilidad no está ya en mi poder. ¿Qué debo hacer con dos de esas? Oh, no se preocupe por eso, anfitrión. Puede intercambiar habilidades duplicadas con puntos de habilidad. Obtendrá puntos de habilidad según el rango. ¿En serio? Bueno, esa es una opción conveniente. Sí, es el anfitrión. Entonces, te gustaría intercambiar la habilidad duplicada por puntos de habilidad. Si sí, está bien, entonces, habilidad duplicada. Elves buff, rango C se intercambia por 20 puntos de habilidad. Está listo, anfitrión. Ahora, ¿qué quieres que haga? Hoy, oh, ahora es el momento de implementar mi plan. Sia, usa 200 de mis puntos de habilidad para aumentar mis estadísticas de suerte y encanto. Usa 100 puntos de habilidad para cada estadística. Claro anfitrión. 200 puntos de habilidad deducidos suerte. Aumento del rango D al rango B Charm. Aumento del rango B al rango A. Tan pronto como apareció la notificación de la estadística de encanto subiendo de nivel, todo mi cuerpo se calentó de repente. Me refiero al calor real, el calor que sentimos cuando tenemos fiebre. ¿Qué demonios? No se preocupe anfitrión, es solo un ligero efecto secundario del aumento del encanto de su cuerpo. ¿En serio? Me siento, me siento, no, también, empecé a desnudarme inmediatamente, incluyendo mi ropa interior. Estaba de pie desnudo frente a mi habitación. Todo empieza a oscurecerse. Mierda, esto me trae de vuelta a cuando me derrumbé en mi universidad por el exceso de trabajo. Y después de lo que pareció una eternidad, ese sentimiento se calmó y estaba sudando mientras estaba completamente desnudo. Fui frente al espejo y silba. Y pensé que el cuerpo antes de esto era más que suficiente. La diferencia que descubrí tan pronto como me vi es que mi mandíbula se volvió más afilada, mis abdominales se tonificaron. Mis músculos también estaban en plena forma antes, así que tal vez se habían vuelto más en forma. Mientras admiraba mi nuevo cuerpo encantado, Sia habló. Anfitrión, sé que está pensando cosas sexy que puede hacer con la ayuda del amuleto, pero por favor no lo haga. Va en contra de mis principios. Oye, oye, ¿qué crees que soy? Por supuesto que me aprovecharé, en el buen sentido. No puedes esperar tener un aspecto promedio en este mundo y soñar con una buena mujer o una ren. Excepto si tienes mucha suerte. Tener un maldito dragón en ti y ser estudiante de cierta escuela que tiene demonios en ella. HMM, entonces, ¿la cosa del dragón de la que estás hablando? ¿Quién es? Lo verás en un futuro cercano. Bueno, por ahora, usa todas mis fichas de gacha a la vez. Quiero entrar a la mazmora lo antes posible, dije vistiendo mi ropa interior. Claro anfitrión. Tienes ocho tokens más y los usaré todos ahora. El círculo apareció frente a mí de nuevo. Esta vez se extendió rápido y se detuvo una vez e hizo lo mismo ocho veces. Las recompensas que obtuve aparecieron. 100 puntos de habilidad. Arma adquirida. Blinkstrike Blinkstrike es una espada de estilo oriental, katana, creada por los armeros orientales para asesinatos de un corte. La hoja fue la hoja más afilada de su tiempo, con la famosa frase desmata a través de la carne como su mantequilla. Esta arma es adecuada para tipos de velocidad y tipo de potencia, debido a su fuerza de corte y peso impecables. Arma adquirida. Daga de los muertos X2 la daga de los muertos es una de las armas forjadas por el acero que se encuentra en el mundo de Hades. Cada golpe drena la fuerza vital de cualquier criatura viviente. Más ineficaz cuando se usa contra el ejército del inframundo. Habilidad desbloqueada. Arte de la espada de Valkyrie X2 el arte de la espada de Valkyrie es, es único en este mundo. El usuario de esta habilidad puede convertirse en un genio con la espada y puede acostumbrarse a cualquier tipo de espada en minutos. Además, se potencia su agilidad, resistencia y percepción. Finalmente. Tengo algunas armas. Me preocupaba tener que desperdiciar los pequeños puntos de habilidad que obtuve con el arma cuando entro en la mazmorra. Blinkstreak suena y parece op. Acerca de la daga de los muertos, supongo que también tengo que probarla. Soy un fanático de las espadas, siempre solía elegir espadas usando personajes en los juegos también. Y también, esa daga se ve también como la espada, así que supongo que probarla no estaría de más. Si a sobre la mazmorra, puedes organizar el desove de los monstruos de manera que cuanto más voy, más fuertes son los monstruos. ¿Te refieres a cómo funciona una mazmorra real? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí, anfitrión, puedo, dame un minuto. Hecho anfitrión. Cuando entres en la mazmorra, te enfrentarás a los más débiles cuanto más lejos vayas, los monstruos más fuertes aparecerán. Gracias Sia. No. En ese momento, escuché un fuerte sonido de alguien subiendo las escaleras. Y después de eso, escuché la voz de una dama antes de que se abriera la puerta. Argun, ¿cuánto tiempo crees que puedes dormir? Solo levántate, la puerta se abrió, revelando a una hermosa mujer, vestida con una camiseta y un pantalón corto. Su cabello quedó libre y, por lo que parece, se despertó hace solo un par de minutos e incluso la apariencia torpe no pudo ocultar su belleza. Esta mujer es Tanaka Inoue, mi madre. Joder, ¿cómo diablos tiene 30 años pero parece una graduada universitaria? Imagen de Tanaka Inoue. En los comentarios del párrafo pero cuando me miró, se congeló. Ella seguía mirándome como si yo fuera una especie rara y literalmente no tengo idea de por qué. Y luego ella habló. ¿Qué demonios estás haciendo, Arkun? ¿Qué quieres decir mamá? Sus ojos se deslizaron hacia abajo y mis ojos se abrieron al darse cuenta. Estaba de pie en medio de mi habitación sin nada más que mi ropa interior. Literalmente me parezco a esos modelos que encuentras en las cajas de empaque de ropa interior. Esto no es nada, mamá. Acabo de despertar y pensé en hacer algunos ejercicios, eso es todo, dije mientras me ponía rápidamente los pantalones cortos y la camiseta. ¿En serio? Preguntó en un tono dudoso mientras miraba por toda la habitación. Mira mamá, yo también estoy sudada. HMM, parece que sí. Bueno, baja y desayuna. No hemos tenido uno como es debido desde que nos mudamos la semana pasada. Sí, seguro que lo haré. Mamá comenzó a bajar las escaleras y yo también. Y mientras bajaba, le hablé a Sia en mi mente. Sia, iremos a la mazmorra tan pronto como regrese a mi habitación, ¿de acuerdo? Haz una entrada adecuada para la dimensión del espejo para cuando regrese. Claro anfitrión, estará listo antes de que regreses. Bajé las escaleras que conducen al pasillo. Y luego entré a la cocina, donde vi a un joven que parece un joven de unos 20 años, pero en realidad no lo es. Y lo sabía porque él es mi papá, Hoichiro Inoue. Lleva un atuendo formal, pero lo usó de una manera que lo hizo parecer un oficinista rebelde, pero eso literalmente aumentó su encanto y apariencia. Está fumando mientras está parado cerca.